Solentamente lentamente, tus suaves límites sean floreales. Te presento la ganancia que da en una fría caja de cristal. Filip no aunque no te vea donde alete, no te niegas a volver atrás, cantas hermosamente. De fragmentos se cubrió desde que tú apareciste. Me de aquí abajo, puedo, como tú disfrutas. ¡Suscríbete al